¿Qué pasa polleros? Soy Kiria y estamos de vuelta con un nuevo vídeo de ION, una noticia importante y es que ION NA, ION América, ya ha anunciado el tema del cambio de quina a lingotes, como sabréis en ION NA existe, bueno a partir de la 6.0 eh, habrá una nueva moneda y son los lingotes de oro que usaremos en la tienda de arena dorada según lo ha llamado Gameforge, no sé cómo hay un genial, lo llamará, pero en Gameforge se llama Harina Dorada. Es una nueva shop donde, aparte de poder comprar eh, skin, podemos comprar otra cosita y hacer el cambio de lingote. A ver, que, me, que yo me centro aquí, ahora, ahora. Y hacer el cambio de quina a lingotes o de lingotes a quina. Bien, la noticia me es un poco mala digo poco mala porque al cambio es eh, un poco exagerado y claro ellos se han basado en la economía ellos se han basado en la economía del servidor no paro de mover el micro no sé cómo colocarme joder qué pasa que yo he comparado la nota del patch de parche de gameforge vale aquí yo me hemos centrado aquí lo hemos centrado ahora yo he comparado la nota del parche de gameforge cuando salió la 6.0 6.2 en su día con lo que acaba de anunciar eh, IonNA. Y la verdad que la diferencia es abismal. Eh, no sé si Gamia Forge dijo eso, luego hizo otra cosa. No sé si IonNA ha puesto eso y se ha equivocado, os le ha ido número, No sé. Pero vamos a ver, si entramos en la página web de IonNA, que ya sabéis que como ponen Google IONNA os lleva directamente, bueno, os sale y le dais. Y bajamos hacia abajo, aquí nos dice el tema de la quina y los gold ingot, los lingotes de oro. Bien, si bajamos un poquito más abajo, vemos que aquí ya nos asusta lo que pone. Bueno, es que también yo lo he traducido, ¿vale? No me, me estoy equivocando, aunque no creo. Vamos a ver la traducción. Es que mi inglés es un poquito limitado, dice la quina en su buzón de correo inventario y agente se convertirá en lingote de oro en una tasa de 30 millones de quina por un lingote de oro es decir, por cada 30 millones que tengamos de quina nos va a dar un lingote de oro Vamos a seguir leyendo y ahora comparamos con Gameforge, ¿vale? Los lingotes de oro serán entregados directamente en su inventario. Cualquier quina en el almacén de legión será entregada a la brigada general de legión antes de ser cometida el lingote de oro. Quina en el almacén de la cuenta se convertirá en paquetes de lingotes de oro en una tasa de 30 millones de quina a un paquete de lingotes de oro. Esto no lo entiendo muy bien. Dice que si tenemos en el almacén de la cuenta... Eh, 30 millones nos dará un paquete de lingote de oro. Ah, vale, cada uno contiene solamente un lingote de oro. Vale, vale. Digo, lo mismo va a ser algo aleatorio. Los paquetes de oro de lingotes se entregarán en el almacén de la cuenta. Y se pueden pasar a través del almacén de la cuenta a voluntad. Es eh, sí. decir, si tenemos dinero en el almacén de la cuenta, es eh, sí. decir, eh, el almacén que podemos compartir entre varios pegas de otra cuenta, también se convierte en lingote de oro. Pero se transformará, no el se transformará en paquetes para poder moverlo de un pg a otro. Por eso aprovechar y si, quer, y si no a la a pasaros ya el oro de un pg a otro, hacerlo antes del 24. Eh, Vamos a ver. Eh, la quina total que recibirá de tu personaje se basará en la cantidad de lingotes de oro convertidos de tu total de quina original. Recibirá un promedio de 12 millones de quina por cada lingote de oro convertido. Es decir, por ejemplo, si yo tengo 30 millones y esos 30 millones se me convierten en un lingote de oro, al cambio me darán 12 millones de quina. Es así que si hacemos cálculo, en realidad son, 20, son 18 millones. Qué raro, son 18 millones lo que vale cada quina, cada lingote. Igual. Esto solo se calcula con los lingotes de, obtenidos de quina, no de esencia core. ¿Vale? Por lo que aquí pasa que entender que si yo, por ejemplo, imaginemos, tengo 60 millones de oro en el inventario, me darían 2 lingotes de oro y 24 millones de quina. Parece ser. parece ser que por cada lingote de oro convertido nos darán 12 millones de quina. Vale. Para almacén de la cuenta recibirá 12 paquetes de 1 millón de quina por cada paquete de, oro, de lingote de oro. Vale, hasta este, ahí este lo entendemos, Vale. Antes de seguir para abajo, vamos a ver cuál fue el cambio de quina al lingote que tuvo Gameforge. Aquí lo tengo, ¿eh? La tasa de cambio de quinas al lingote de oro está fijado en 8.700.000 quinas por un lingote de oro. Es decir, Gameforge fue... Eh, el coto de cambio de, de lingote fue más barato que, que el propio IONNA claro está, también hay que decir que la economía de IONNA es más elevada que GAMEFORGE si han hecho eso, ellos se han basado en la economía vale en la economía bien para alguno bien, para otro mal, aunque claro, a ver a costar más lingote de oro, mmm, peor para nosotros porque claro, menos lingote de oro vamos a tener, quien no tenga dinero pues pero bueno, vamos a equipar abajo un poquito, vale ok, también los esencias corren se van a transformar en lingote de oro un más 5 en los lingotes, más 6, 15, más 7, así, ¿veis? Aquí tenéis... Vamos, podéis entrar perfectamente en la página web de NA y ver vosotros mismos lo que han puesto sobre el tema de los lingotes, ¿vale? Igual, los han de del de el en la esquina, vale, vale, vale, vale. La luna, vamos a traducir esto. La luna, vamos a coger, porque la luna es también algo importante. Vamos a traducirlo aquí yo y mi, y mi traductor pues no tengo ganas de traducir la luna se podrá usar en muchas otras áreas del juego muchas de estas nuevas áreas eran anteriormente accesibles a través del artículo que se pueden comprar en N-coin, como el arroyo de bonus, entry para instancia como parte de este rebalanceo más amplio de luna estaremos haciendo, estaremos haciendo coincidir el valor de luna con ncoin Actualmente el valor se establece en 10 lunas por 80 -coin. Después de la coin Después de la actualización el valor será de 80 lunas por 80 el coin Vamos a ver que van a usar la luna como moneda de cambio como si fueran los el coin ¿vale? Pero bueno, y aquí vemos otra cosita que creo que vosotros mismo veáis. Como cómo cambian los scroll y demás. Esto yo creo que lo veremos mejor eh, cuando tenga la nota de despacho oficiales. Porque hay cosillas que, bueno, luego será mucho más, digamos, mucho mejor explicado, mucho mejor, digamos, puesto en su sitio para que veamos lo que sería eh, los cambios que va a traer la 6.2 de Ionnea. Eh, bueno, aunque yo te lo tengo, la verdad. Yo a lo tengo todo esto. Yo te lo tengo. El RX lo tengo. ¿Qué dice? Vamos a ver. Porque esto nos interesa. Porque seguramente mucho tendréis. Cosa de esta, ¿vale? Vamos a verlo. Vamos a verlo porque seguramente tendréis. Los pegamentos estadísticos descontinuados se convertirán en cuadros de selección de pociones de transformación legendarios que contienen tres pociones de selección. Vale, esto ya pasó en Gamia Forge. Es decir, lo que tengamos... ¡Oh, yo tengo esto un montón! ¡Puf! ¡Dios! Lo que tengamos, por ejemplo, en los scrolls que daban antiguamente, en los campamentos, en los hospitales, esos que no suben al crítico, no dan para correr... De ataque, eso se van a transformar en paquetes de pociones. Pero aquí dice que por vídeo se van a transformar cada 100 scrollers, nos van a dar uno. Yo tengo por lo menos mil y pico. Yo tengo bastante, ¿vale? Pero bueno, eh, tendremos pociones de, de, de transformación que a la larga viene a ser casi igual. Solamente que yo los scroll esto que tengo dura media hora y las transformaciones duran 10 minutos o 15 minutos, pero claro. Dice que darán épicos. Vamos a ver qué tipo de transformaciones dan. Pero bueno, es lo que hay. El lingote lo han balanceado a 30 millones de esquina. Ayonga de Forge lo balanceó a, por cada a, por cada 8,7 millones un lingote. Eh, ¿Una putadilla para lo jugamos en Ayonga? Sí, pero claro también la culpa la tenemos un poquito nosotros mmm, debido a la gran cantidad de esquinas que hemos ido acumulando, Claro, ellos han cogido, han abierto la base de datos que tienen, han visto la cantidad de millones que hay acumulado y eso imaginemos que es como si fuera la bolsa, el cambio de divisa, si han visto que es mucho dinero pues vamos a subir, la, vamos a subir el lingote, esto lo han hecho Pienso yo ya por darle un motivo, por ser un poquito abogados del diablo, yo creo que lo han hecho por el tema de los bots que venden quina. Habrá muchísimas cuentas con millones y billones de quina y dan leche para no sacar taja, pues vamos a subir el precio del lingote. A la puta. Luego habrá que ver cuánto vale el lingote en la, a, en la tienda. ¿Vale? Recordad que hay una tienda dentro que como en que se llama Arena Dorada. Que podemos comprar lingotes a cambio de conquina. Ya habrá que... No sé si lo pone, pero bueno. Luego veremos eh, cuánto vale el eh, lingote por quina Hasta el 24 de octubre nos veremos bien todo. Ya sabéis que el 24 de octubre... Cuando te la 6.2... Entraremos con posible, con casi todo mi personaje y no lo crearemos los nuevos. Vale, intentarás un directo largo, eh, intentarás hacerlo si la vida diaria me deja. Y eso ya sabéis, eh, decidme vuestra opinión al respecto sobre el tema del cambio. Sé que a muchos no va a gustar, pero bueno, no todo va a ser una pradera llena de flores. Era obvio que, debido a la gran cantidad de dinero que hay en Ion. NA, los lingotes iban a subir de precio bastante. Para muchos era un jarro de agua. Pero bueno, eh, mucho ahora en el evento están sacando quinas por el tema de los lingotes. Vale, eh, recordad que los lingotes de oro se usan para cierta cosilla. Mm, luego, eh, no sé si hice un vídeo para mostrarlo, pero bueno, que queréis guardar, que queréis guardar oro, esquina, eh, para luego hacer cambio, guardarlo que No, pues bueno, podéis estudiar un poquito a ver ¿vale? qué podéis comprar para dejarlo guardado y hacer el Y luego hacer el cambio, ya como vosotros veáis, eh, aprovechar todo lo que podéis el evento, vale, hasta el 24 de octubre, sacar todo lo que podáis venderlo, guardarlo. Y si recordad si tenéis level bajo, yo recomiendo que aparezca al, al 24 de octubre para empezar desde cero. Va a ser mucho mejor, digan lo que digan. En mi opinión, yo creo que es mejor esperar al 24 y empezar desde cero si tenéis un personaje de menos del level 50. Va a ser mejor y os vaya a equipar bastante bien Y bueno, sin más me despido Soy Kile, espero que os haya gustado esta pequeña Noticia anuncio sobre Aion NA. Y el próximo 6.2 Que atendremos el 24 De octubre Sin más soy Kile, me despido y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós